Recuerdo aquella mañana del año 99, cuando llamé a mi amigo Jorge Cervantes para que viniera a visitar cultivos a Valencia. Al otro lado del teléfono, un compungido Jorge me indicaba que tristemente tenía que partir a su país por motivos personales. Lo bueno es que antes de colgar, me pasó la persona que tenía junto a él, indicándome que era la idónea para sustituirle. La afable voz de Gregorio Fernández, Goyun para los profesionales del lugar, Goyo para los amigos, me confirmó que vendría. Y así fue el que eran aquellos entonces fotógrafos de la revista Cáñamo y pionera de Iluminarias en equipos de cultivos de interior a Valencia para que sugiera una amistad de eterna hermandad. Con el tiempo fundamos conjuntamente con mi hermano Juanjo la Asociación de C.A.G.O.N.A.V.I.S., desde donde hicimos varios cursos de formación para profesionales del sector. Aquello fue por abril del año 2002 y muchos de los que formaron parte de aquellos primeros cursos formativos hoy día son respetados empresarios del sector canábico. ya sabes que en esta sección no la podía ver si, sin contar con tu presencia. La primera vez que supe de Gregorio Fernández fue, fue a través de la revista Cáñamo. Entonces leí un artículo que estabas haciendo sobre las charlas que dabas de optimización de cultivos indoor, tus fotografías. Pero cuál fue el origen ¿no? de, que le llevó a, a, Goyum, a ser Goyum, ¿no? Ese origen para visitar esos cultivos, hacer esas fotografías que te llevó a eso. Bueno, todo fue un cúmulo de circunstancias, no fue... me vino dado, no fue nada buscado. Fueron circunstancias y situaciones de estar a la hora y en el momento justo en el sitio. Porque yo, como aficionado a la cámara, siempre llevaba mi cámara a todos los sitios, en mis vacaciones, en mis sitios... De hecho, en el primer número de cáñamo, cuando sale la primera foto del juicio que sale del juicio de Arsec, la foto que sale es mía, porque yo ya estuve en el juicio haciendo fotos. Sí, yo ya intentaba seguir un poco el movimiento de todo esto. Ahora que empiezas a cultivar con un poco de cara y ojos, pues lo primero que quieres hacer es plasmar. O sea, qué, qué, qué, qué mayor ilusión que para un cultivador, ¿no? Pues, tu primera planta es tener en aquel tiempo un papel, una diapositiva que quede constancia de eso. ¿no? y a raíz de ahí, pues bueno, lo que te digo, la casuística, y está ahora en el sitio, empieza la revista Cáñamo, y poca gente en aquel momento tenía material gráfico de, de plantas y de cultivos, y bueno, ahí empezó todo un poco. Aunque yo ya lo sé de, de primera mano porque lo viví, así que hay mucha gente que desconoce ciertos hechos que marcaron un antes y un después dentro de la canabicultura en España. ¿Crees que sea agrocannabis... ...marcó ese antes y ese después en la profesionalidad del sector? Yo, si te voy a ser sincero, creo que sí. Yo creo que aquello fue un punto de inflexión importantísimo. ¿no? O sea, aunque hoy en día nosotros nos quedemos satisfechos... ...y estamos bien contentos con el trabajo realizado en su momento. Y no se nos reconozca, tampoco queremos reconocimiento... ¿no? ...ni hemos vivido para eso... Pero está claro que sí, ¿no? fue un punto de inflexión muy importante y de hecho yo creo, y voy a ser ahora un tanto prepotente y lateral, creo que no se ha hecho nada hoy en día en este país con ese, ese potencial y esa cara y ojos, ¿no? O sea, conseguimos entre tres personas, que solo fue lo bonito en su momento, que éramos tres personas que conseguimos a mover mucha gente, ¿no? Toda la gente del sector prácticamente de aquel momento pasó por nuestras, por nuestras aulas, ¿no? Y entonces claro que fue un punto de inflexión importante, ¿no? Ahí nacieron muchas cosas, muchas cosas, muchas, it, sí, muchas, muchas, cosas, muchas SCPs, muchas SLs y, y muchas cosas. Uno de los trabajos que recuerdo tuyos con mayor añoranza fue aquellas visitas que hiciste a Suiza, en aquellos tiempos maravillosos de Suiza donde estaba tan abierta ¿no? al cannabis y luego se fue cerrando poco a poco y últimamente parece que está queriendo abrir. ¿no? ¿Cómo ves toda esta evolución que ocurrió en Suiza? Suiza fue, fue lo mismo. Yo el primer viaje que fui a Suiza con Jorge, para nada. Con Jorge, iba, él más iba a tener porque él ya había estado y no se le abrían muchas puertas, más bien al contrario, porque habían, había estado el Rosenthal por allí antes en Suiza y había escrito algunos artículos en el High Times en América y no eran nada, nada benévolos para con la marihuana suiza. Entonces, uf, no, no había sido muy bien recibido. Y ese año íbamos un poco temeroso él también y para nada, fue al revés, empezamos por el cantón francés y acabamos por el cantón italiano y fue todo sorprendente, ¿no? O sea, mucha marihuana por todos los sitios, mucha marihuana por todos los sitios y a cada año que volvíamos, pues como volvimos durante cuatro años seguidos para la cosecha exponencialmente no cualitativamente, exponencialmente el crecimiento era brutal, brutal, brutal, brutal hasta que claro, o sea, no se dieron cuenta que estaban legislando no para los ciudadanos suizos, sino para todos los que iban allí a utilizar la legislación suiza para hacer dinero. Dieron un golpe encima del tablero, acabaron con todo y vuelta a empezar. Lo volvieron a intentar con referéndum, lo tiraron para atrás y volvieron a insistir. Y ahora parece que vuelve a coger con ganas. Y claro, como aquella gente son muy pragmáticos, cuando hacen una cosa la hacen muy, muy en serio. Y ahora en día ya hay CBD hasta en, en cigarrillos en los supermercados suizos ahora vamos a hablar un poquito ya de algo que nos gusta más a los dos, vamos a hablar de cultivo si una persona quiere montarse un cultivo indoor qué debe tener en cuenta, sí o sí hombre yo creo que hoy en día con toda la información, el conocimiento y los materiales que tenemos aquí yo creo que valdría la pena no tirarse al ruedo como hemos hecho muchos pero no decir la gran mayoría en su momento es decir. Tengo un poco de pasta, una luz, cuatro tiestos, un poco de tierra, un ventilador y vámonos. Yo creo que vale la pena plantearse un poco el tema, qué es lo que querés? realmente, qué es lo que pretendes hacer. Si es más grande, más pequeño, si quieres crecer, ya te lo tienes que plantear. Si va a ser un armario de un metro, va a ser una habitación, lo que quieres utilizar y optimizar. Y eso lo digo en base a que vale la pena que te plantees esperar un poco, ahorrar un poco más de dinero y hacer un montaje más serio, más serio quiere decir, a nivel de un indoor que sea con más cara y ojos, con materiales de más buena calidad, que te van a dar más buenos resultados, vas a tener más buena durabilidad y todo va a ser mejor y más fácil. O sea, yo aconsejo un planteamiento serio, hoy en día es muy fácil tener buena información de cómo comenzar un indoor con cara y ojos y con mínimamente productividad. ¿Qué factor crees que es más importante a la hora de obtener una gran producción ¿no? en cultivos indoor? ¿Una buena instalación o mucha mano verde? Hombre, es una pregunta difícil. La mano verde es básico. O sea, puedes tenerte un, una habitación con un millón de euros invertidos que si eres un negado absoluto, Difícilmente sí que sacarás algo en, ese, en esa instalación, pero claro, cualquier planta debajo de cualquier luz, aunque sea una bombilla de 20, de 20 vatios, vive. Pero de que viva y sobreviva, a que produzca lo que realmente estamos buscando va a un mundo. De todas tus visitas a cultivos de, de, de Indoor, que, has, bueno, que llevas haciendo durante tantos años, ¿cuál es la mayor optimización a nivel de producción, me refiero, ¿no? que has encontrado? Bueno, lo más fuerte que he visto es muy fuerte además, es llegar a hacer una casa, los planos en base al indoor que se estaba haciendo, ¿no? que creía que ese hombre quería un indoor, un búnker con un indoor bueno, de ocio total y se hizo la casa alrededor, los planos alrededor de la base del indoor. ¿no? Claro, ese indoor era fantástico, ese indoor era, digo era porque ese en pasado ya no existe, ha sido el índole más brutal que he visto yo aquí en España, o sea, con unas características, un vías de mil vatios, con una sala de ocio al lado, con máquinas, con una cortinita que abrías y veías las plantas, o sea, pero aparte muy bien optimizado, con, mucha, con mucho seso, muy a sabiendas de lo que se quería y uff, brutal. Eso en sala de floración era eso, pero en sala de crecimiento tenías hasta un bate para parmear, te podías quedar en el búnker, a que era vivir. <risa> Bueno, tristemente, como algunos familiares y amigos que, que también tengo, sé que estás atravesando por una enfermedad dura. Y también como canabicultor y canabícola, que ha sido siempre, sé que estás haciendo uso de cannabinoides y de terpenos sé, como, como una herramienta también medicinal. En términos generales, ¿qué, ¿qué futuro le ves al cannabis medicinal en España? Hombre, aquí en España, yo ahora mismo estoy muy esperanzado. Muy esperanzado porque el volumen que hay de movimiento tanto de cannabis como de dinero pero el lobby comercial es muy importante o sea, de hecho ya está habiendo fundaciones y está habiendo gente que intenta hacer cosas ¿no? y ahora mismo bajo el paraguas de ICER, hemos montado una asociación en Barcelona que la llevaremos esta semana antes de venir aquí la llevamos al registro de asociaciones en Barcelona pero no es una asociación a modo de club, es una asociación de los pacientes usuarios de cannabis y de familiares que acompañan a estos usuarios simplemente eh, la, idea, la idea es intentar, porque yo por suerte tengo mi nevera llena de mis tratamientos. Yo por mis 40 años de bagaje en el gremio este no me falta mi medicina, ¿no? y de buena calidad y contrastada. Pero a raíz de hace un año asistir a congresos de enfermos, de los congresos de Canamet, pues la percepción es que hay mucha gente de pie que no tiene acceso a toda esta medicina. ¿no? Y, y, vamos, y esta asociación la hemos creado con idea, de buscar apoyos, buscar ayudas, sobre todo hacerlos visibles y buscar apoyos y ayudas del lobby para que esta gente que está fuera del gremio pueda entrar a buscar su medicina, buscar sus cannabinoides. Hoy por hoy, es triste lo que voy a decir y es muy duro, pero para los clubs en general y asociaciones, los pacientes terapéuticos no somos interesantes. Ellos no están aquí para ayudarme a mí como enfermo. Yo lo reconozco, yo como el único Tampoco cuando he estado en Holanda o está en otro país y he ido a buscar una marihuana o un cannabis, no me he preguntado de dónde viene y a dónde va y si tiene metales pesados o si tiene hongos. Pero hoy en día, como paciente terapéutico, me he dado la vuelta completamente a verlo de otra manera y sobre todo a ver esta gente que no tiene acceso. Porque esta gente, yo puedo, vale, no, se si me queda la nevera, yo puedo ir a un club. Yo soy un personaje más o menos público y famoso y a mí me van, a, me van hasta a regalar producto. Pero claro, es que hoy por hoy lo que te decía Miguel, yo ni a mi perro le doy un producto que no esté contrastado, ni lo que me esté tomando yo. Porque si tú me dices, Goyo, mira tengo esto, tengo un familiar que tiene lo que tú, yo no te voy a decir, tómate lo que yo te estoy tomando. Yo te voy a decir que vayas a pasar un gabinete médico. Que en Barcelona, hoy mismo, como en muchos sitios de España, hay gabinetes médicos con médicos de verdad. Pero por desgracia son pocos clubes y asociaciones los que se toman en serio esto de la terapia del cannabis, ¿no? Y por eso dejamos de ser interesantes para la mayoría de clubs. Esperanzado estoy justamente por esto, porque posibilidades tenemos muchas. Para que por desgracia a nivel internacional se están abriendo muchos caminos y aquí nos estamos quedando, nos estamos quedando, como dicen aquí, para vestir santos. O sea, estamos para, para el final. Para finalizar la, la serie de preguntas, para todos aquellos ¿no? que están viéndonos un consejo ¿no? de cultivo de indoor para que mejoren su, sus cultivos <risa> consejo que busquen buenas genéticas lo primero, hoy en día es, no es una tarea fácil o sea, más para alguien que no conoce el gremio y entra en el gremio yo lo sé porque lo sé por experiencia propia porque todo nos ha pasado si te abres un libro que sea más o menos interesante que alguien te recomiende y va a ser una borrachera de datos y de cifras que... Pff, vas a decir? Coño, yo quiero yo quiero fumar, yo quiero cultivar. Pero vale la pena que te pares que de los codos, que estudies un poco y si no tienes idea de plantas, estudia un poco. Si tienes una madre que ves que tiene los geranios de casa siempre con las flores, los pomos llenos, pregúntale. Eh, mira, o sea, no te fíes del... Me ha dicho un amigo que tiene un amigo que solo te fías de la información que tengas de alguien, de uno de esos amigos que te ha dicho, pero que te haya invitado un canuto. Porque yo siempre les digo lo mismo. Es que cuando tú les intentas vaciarte y explicarle lo que quieres o que pretendes trasladar de tu ideario para que haga, ¿eh? empiece con cara y ojos y no se dé de morros. Sí, pero es que un amigo mío me ha dicho, y yo la pregunta que le hago es la de siempre, ¿ese amigo tuyo te ha dicho, te ha invitado a un cogollo? Normalmente el 70, 80% de los casos es no. Porque no cultiva. Él sabe de un amigo que le ha dicho. Entonces la mejor experiencia que vas a tener tú es tu trabajo de campo. Es tus aciertos y tus errores. tu pura ciencia. Entonces vale la pena que, te vuelva pre que preguntes si sí, que te intereses sí. Y al cabo del tiempo, al principio, verás que toda la es borrachera de información vas a descartar mucha. Y vas a ver que mucha de la información que dabas por buena tú mismo la vas a descartar porque no te es útil o el que te le ha dado no tenía buena idea de realmente lo que estaba haciendo porque no tenía idea, porque no ha tocado planta, no ha tocado tierra. Para tener idea de lo que es las plantas hay que haberse manchado las manos con tierra, hay que haber cogido la tierra, oler tierra y mezclar. Sea para indoor sea para exterior. Si es para indoor tienes que ponerte más las pilas porque los problemas crecen muy rápido. tú en exterior viene una... Una mariposa pone los huevos y ya saldrán gusanos y se comerán las cosas. En el interior, si pasa un problema de hoy para mañana, puede ser un problema, pero de hoy para cuatro días es el drama. El drama quiere decir que dentro hay depredadores como en el exterior, y si tienes un problema a nivel de plagas, vas a tener muchos problemas. Entonces, eh, tus experiencias al final van a ser las que te van a hacer tu propio librillo. Ahora para finalizar te voy a hacer una, una pequeña encuesta que consta de 11 preguntas, 10 son del tipo A y B, es decir, una cosa u otra, y una otra que tendrás que decirme tú de cosecha propia, ¿no? Así que vamos allá, ¿vale? ¿Cultivo para autoconsumo o libre mercado? Autoconsumo ¿Interior o exterior? Eh, aquí me has pillado, exterior ¿Tierra o hidro? Tierra ¿Bio o químico? Bio ¿Índicas o sativas? Sativas ¿Regular o feminizada? Regular. ¿Fotodependientes o automáticas? Fotodependientes. Rolling, bone, vapo, extracciones. Yo, o sea, te voy a decir lo que he dicho antes, aquí no puedo ser corto y escueto. O sea, después de 40 años, si vas a mi cocina, verás que tengo el paquete de picadura de trabajo encima del mostrador. Y pero, el por hoy me ha venido ver, dado, pero hoy por hoy, vaporizador. Y te puedo decir que vale la pena el cambio. Solo o compartido compartido. Solo hierba o mezclada con tabaco? Oh, solo hierba. Y ahora para finalizar la última pregunta de tu cosecha, una variedad. Lili. Bueno, qué puedo decir de esta charla, ¿no? Voy a que estoy más que agradecido que poder haber contado contigo, ya no solo aquí, sino también como persona, como amistad. Y espero poder seguir viendo tus fotos para el deleite de todos los canabicultores. Esas fotos de cannabis que tú solo sabes inmortalizar. <risa> Tristemente, mi gran amigo Goyo falleció el pasado 20 de noviembre sin poder ver emitida esta su última entrevista. Su incansable organismo esta vez no pudo con la dureza de esa terrible enfermedad que es el cáncer. Y todos estos años me quedo con tu humildad y tu sencillez, sabiendo que tu gran aliada siempre fue la honestidad y una magnífica interpretación de la palabra justo. Sabemos que el cúmulo de circunstancias te llevó, tras tu inseparable cámara, a ser el testigo de excepción de los acontecimientos que han ido marcando el devenir del movimiento canábico. Los canabicultores de este país supimos lo que era la optimización de un cultivo gracias a tus dotes docentes y tus ganas de transmitir y e enseñar. Teagrocannabis fue una muestra, a día de hoy no superada, de lo que era tu forma de entender la canabicultura y de apostar por su profesionalidad. Hasta última hora estuviste luchando por los menos favorecidos del sector, intentando ayudar a los usuarios medicinales que tan difícil tienen el acceso a este fármaco que es el cannabis. Me quedo también con aquellos maravillosos viajes a Suiza, en ese periodo de total benevolencia y permisividad hacia el cannabis, ...que tener buena mano verde es más importante para el cultivo... ...que un indur de un millón de euros en manos de un negado... ...y que es muy relevante poder ponerle a todo caras y ojos... ...ten por seguro Goyo, que pondré a este clon de Lili, tu preferida... ...bajo el mejor de los recaudos para que forme parte de la canateca del coleccionista... ...gracias por tu amistad y hasta siempre mano... ...te llevaremos en el corazón... ...y como solías decirnos a todos, que no pare la máquina... Bueno, otro año más aquí, que no vale la máquina y yeah. la Marihuana Televisión. Yeah,